próxima talk então. Bom, na minha talk eu tinha falado um pouco sobre segurança, né? Aquela questão de, cara, que a segurança tem que estar em primeiro lugar aqui, a gente precisa garantir as coisas. Uma das coisas realmente importantes é definitivamente a gente conseguir autenticar o usuário sempre para ele ir lá na agência ativar o Open Banking dele, né? Então, fluxo para ele converter para você ter uma experiência fluida é fundamental. Você conseguir ter uma ótima solução de identidade do usuário, né? Você criar uma experiência super legal. E é exatamente o tema da próxima talk. O Miguel da WSO2 pode vir aqui para o palco, vai fazer uma talk para falar para gente aqui experiências simples, seguras e perfeitas para os seus clientes. Então, pode subir ao palco virtual aqui, Miguel. Continuar a próxima talk aqui e lembrando, né? O, o Renan ele vai estar na área de network. Então, se você tem mais dúvidas ou quer mais profundidade na resposta, que no final ficou meio corrido aqui para ele poder é, dar a resposta, né? A área de network vai estar aberta. Entre lá. Converse com o Renan, ele vai tirar todas as dúvidas. Show. O Renan já está aqui, o Miguel. Olá, Miguel. Bom Olá. dia, tá me ouvindo? Bom dia. Excelente. O palco, o palco é seu. Tá bom, perfeito. Hola, eh, buen día. Buen día. Eh, ok, eh, disculpe que estamos teniendo un problema con la presentación. Resolvido. Eh, buen día. Eh, conforme Nick falou, eh, mi nombre es Miguel Benavente, que son los arquitectos de soluciones de WSO2, para Latinoamérica. ¿tá? Conforme ustedes pueden percibir, nuestro ataque es un poco diferente, eh, principalmente porque una nací en España. Eh, me llevo aquí en no Brasil aproximadamente 15 años, entonces eso que va a dar para entender. La idea es hablar hoy sobre nuestras soluciones y e estas identidades, WS2 Identity Server. Y la idea es focar hoy especialmente en las capacidades para atender a los clientes o consumidores. ¿tá? Eh, vamos a hablar de las diferencias entre lo que es o Consumer Identity Analysis Management ¿tá? sobre o Workforce IAM, que es o, o Identity Analysis Management o y esta identidad de es acceso tradicional de o cuerpo de funcionarios de nuestra organización. ¿tá? Entonces, eh, antes de entrar... En, en mayores detalles sobre nos ha gustaría hacer o que es una breve introducción usado, eh, lo que trata el concepto de Customer and Identity and Asset Management, o CIAM, como vamos a hablar a partir de ahora, para, para hacer más corto. CIAM, de, de una forma resumida, eh, consiste en usar las capacidades de seguridad propias de una solucionada de gestado de acceso a identidades con el objetivo de poder ofrecer a los usuarios finales una experiencia de usuario mejorada. ¿tá? Utilizando CIAM, se eh, define cómo va a dar acceso a sus servicios a los consumidores y puede definir eso de una forma simple y e organizada. Eh, y también permite definir cómo se gerencia, almacena y analiza los datos de sus clientes de una forma segura. Cuando hablamos de Workforce y AMP, o de estas identidades de, de funcionarios, de un cuadro de funcionarios, no damos normalmente a nuestros funcionarios multas opsoes, o psoes eh, o cedemos para ellos o control en la experiencia de usuario cuando eh, estamos hablando de acceso. ¿tá? Principalmente porque ellos no pueden trocar o pueden negarse a, a usar el sistema de nuestra organización, solo porque ellos no gustan de apariencia, porque a no se sienten confortables, ¿está? Mas cuando hablamos de FIAN, estamos tratando con consumidores o estamos tratando con clientes. Esto es, él este en varias opciones de escolla, no so, no so producto, ¿está? Entonces, si la experiencia de usuario, no proceso de onboarding, no login o no propio uso del producto es no satisfactoria de una forma general, pues, pues, si los posibles clientes van a demorar muchos pocos segundos en procurar una otra alternativa de un producto similar a un oso. ¿tá? Por ese rasao, eh, o mayor objetivo de CIA en sí mismo, es colaborar en un crecimiento de receita en un negocio y atrayendo nuevos clientes y reteniendo los clientes actuales. De esta forma, en un reciente estudio de, de Forrester, ¿tá? que daba un overview sobre el mercado CIA, se analizó que a cualidad de la experiencia del cliente, afecta directamente al retorno total acumulado en una organización. Es decir, afecta directamente al facturamiento y a los ingresos. ¿tá? Entonces, eh, vamos a hablar de WSO2 y S como una solución SIAM, developer friendly, es decir, eh, amigable para, para el desenvolvedor, que puede ser usada para dar una mejor experiencia digital a los clientes de, de su empresa. ¿tá? Bueno. Vamos a ver lo eh, que queremos decir con mejor experiencia de usuario ¿tá? y cuáles son los recursos que tenemos para ofrecer esa mejor experiencia de usuario. Estos recursos eh, ayudan a fornecer a, a, a tanto una solución usado eh, simples, una experiencia digital simples, más al mismo tiempo segura. Eh, entonces, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que equilibrar porque la experiencia de usuario con seguridad, cuando estamos hablando de nuestros clientes finales, ¿está? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Ni un dos dos factores puede ser dominante, ¿está? Por ejemplo, si focamos mucho en dar una experiencia de usuario mucho, mucho flexible y mucho ágil para nuestro usuario, ¿está? Y mucho rápida, podemos estar perdiendo en seguridad, ¿está? Y al mismo tiempo, al contrario, si focamos mucho en seguridad, ¿tá? pues podemos eh, tener una experiencia de usuario eh, bien, bien ruin y bien poco confortable. ¿tá? Un caso ejemplo, un claro ejemplo de, de, esta, de esta situación es eh, el segundo factor de authentication ¿tá? Si un usuario tiene que, eh, toda vez que accesa a Internet y Banking solo para consultar el saldo de la cuenta, fornecer un, un segundo factor de auténtica SAO que recibe a través de una OTP eh, o de un, que, que es una OTP que recibe a través de un SMS, esto va a llegar a cierto desconforto porque el usuario en la realidad no está haciendo ninguna operación de alto riesgo. Más por otro lado, si cuando vas a hacer una operación de alto riesgo como es una transferencia o es un pagamento, especialmente pagamento inmediato, algo de ese tipo, no solicitamos para él ese segundo factor de autenticación, él va a sentir una falta de seguridad, no nos ha solucionado. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es procurar eh, ese equilibrio entre seguridad y experiencia de usuario. ¿tá? Otro punto importante que tenemos es eh, la posibilidad de utilizar autenticación passwordless o sin sin señas. ¿tá? Eh, nuestros clientes, eh, o cualquier cliente, eh, nos mismos, ficaríamos encantados de poder acceder a las aplicaciones sin tener que lembrar de una seña. ¿tá? Entonces, eh, ahora mismo existen soluciones como Fido, Chu, eh, WebAuth o AuthenticaSao por email, eh, MagicLean, que hacen que están transformando en realidad ese deseo. ¿tá? Entonces, eh, nuestro producto... WSO2 identity Server, identity Server soporta cualquier de estos dos tipos de soluciones para atender y facilitar a vida de los clientes. ¿tá? Otro concepto importante es Bring Your Own Identity, que nos permite a usar de login en aplicaciones utilizando proveedores de social media como pueden ser Facebook o Google, ya que la mayoría de los dos clientes, a mayoría de los usuarios, prefieren utilizar ese tipo de contas en lugar de crear nuevas contas, nos hay tas empresas. Normalmente, esos usuarios ya están logados en, esas, en esos fornecedores de social media. Eh, todos tenemos una cuenta en Google y, y nuestro propio, propio celular Android ya está conectado en no Google. ¿no? Entonces, eh, es una forma de, de facilitar o acceso a las aplicaciones las empresas utilizando esos Social Identity Providers que se llaman. ¿tá? De esta forma, el usuario va a tener una experiencia mucho más fluida, sin necesidad de ir creando contas en todas las sites que le va a visitar. Otra, otro aspecto muy importante es a disponibilizar de servicios de autoatendimiento, que es algo muy importante cuando están hablando de CIAM. Estos servicios eh, tienen como objetivo facilitar a los usuarios eh, o autorregistro y a propio auto de su profile de usuario o perfil de usuario. ¿tá? Entonces, él es responsable de sus datos y de gerenciar sus datos. ¿tá? Además de eso, eh, una herramienta o un servicio de autoatendimiento debe permitir realizar actividades como troca de señas, como troca de challenge questions o, o preguntas de seguridad para, para recuperarse de contraseña. Ahora, con todo el tema de open banking, es necesario. Eh, a revocar o, a utilizar o a actualizar consentimientos, ¿tá? es decir, eh, poder hablar yo no quiero más eh, eh, fornecer acceso de mis datos a esta aplicación poder revocar sesiones de login en aplicaciones eh, que consideramos que, que no son más necesarias o que pueden llegar a riesgo en nuestros datos, etc. Los clientes formas, ten a de estas formas tienen la responsabilidad de sus propios datos ¿tá? Y en nuestra responsabilidad, responsabilidad de facilitarles ese derecho. ¿tá? Otro requisito muy importante hoy en día es ofrecer recursos de compliance, ¿tá? o, o está de privacidad y consentimientos dentro de la plataforma. ¿tá? Especialmente cuando tratamos de regulaciones eh, gubernamentales, como puede ser el LGPD en el Brasil o GDPR en Europa. Otra de las funcionalidades diferenciales no hacían es Progressive Profiling. Progressive Profiling es un típico, es un tópico que está ahora mismo en, en Evolus La idea de Progressive Profiling es poder ir recolectando las informaciones de los clientes y las preferencias de los clientes en el momento correcto. ¿tá? Y poder desenvolver un perfil de usuario eh, holístico a longo largo plazo, no necesariamente en el momento de registro de ese usuario. ¿tá? De esta forma, los datos recogidos a través de Progressive Profiling puede ayudar a una empresa a tener una idea de las preferencias de esos clientes y poder pre presentar eh, sugerencias personalizadas a los mismos. Si, si un sistema CIAM permite utilizar eh, Progressive Profiling, va a permitir a un usuario autoregistrarse con un conjunto mínimo de informaciones, por ejemplo, con un nombre de usuario que puede ser o enderezo de email y con una seña ¿tá? Y más adelante, en distintas etapas de relacionamiento con el cliente, podemos ir presentando formularios adicionales para solicitar al cliente informaciones adicionales conforme a necesidades de lo mismo de una organizado Esto es. Si él quiere informar sobre un determinado producto, podemos ir solicitando los datos necesarios para que, él, para que nuestra organización forneza esas, esas informaciones. Si él quiere comprar un producto, ahí ya pasamos a solicitar más informaciones, como puede ser un número de cartado de crédito, puede ser el enderezo de entrega del producto y demás. ¿tá? Otro punto realmente importante, especialmente en este mundo digital ¿tá? que estamos hoy en día, es ofrecer acceso multicanal a nuestro negocio. Esto es, que nuestros servicios sean accesibles ya sea a través de, de aplicaciones móviles, ya sea a través de tablets, ya sea a través de browsers e inclusive también a través de dispositivos como smart TVs. ¿tá? Si tomamos Netflix como ejemplo, cuando nos asistimos a un contenido en Netflix, ¿tá? que eh, podemos accesar desde nuestro browser, asistir, sei la dos capítulos de un seriado y después utilizar nuestro celular, conectar y continuar asistiendo a partir del tercer capítulo. Inclusive, continuar asistiendo en la mitad de dos capítulos. Entonces, esta es a idea a través de, de este multicanal dentro de una solución social. De esta forma, o, o, o cliente, Va a tener una misma identidad ¿eh? a través de los diferentes canales, no va a tener una identidad de, distinta en cada canal. De, de tal forma que informado debe ser consistente y el estado do, do, do, cliente, do usuario debe ser consistente en los distintos canales. ¿tá? Bueno, eh, de nos para vos es, que sería lo mismo, o que o co 2 Identity Service ofrece para, para vos ¿está? Vamos a dar una, una visión general de las últimas mejorías que que hemos incluido en la ¿no? última release. Alén de todas estas funcionalidades eh, que tenemos hemos visto en no, el no punto anterior, ¿tá? que son propias de, de una solución, si nos ha eh, ha incluido una serie de mejorías para poder mejorar la experiencia de usuario con los consumidores. ¿tá? Dentro de estas, de estas mayorías, hemos introducido un portal de autoentendimiento mejorado baseado en RIAD, de tal forma que es un portal que permite a los propios usuarios gerenciar el perfil de ELES, realizar un auto-registro eh, eh, y demás. ¿tá? De esta forma, ¿tá? también hemos, hemos considerado y hemos eh, desenvolvido una un nuevo portal de desenvolvedor, o Developer Portal, para permitir simplificar la vida de los desenvolvedores. Eh, este nuevo portal va a estar basado también, eh, también en, en Riyadh y permite eh, reducir el tiempo de desenvolvimiento y el gasto en la configuración de dos Identity Server, ya que eh, en este portal incluimos una serie de templates y una serie de guías que facilitan a los desenvolvedores a conectar las aplicaciones internas o las aplicaciones eh, cloud de con Identity Server, de, Aquí pueden ver algunos ejemplos de, de las capturas de nuestras telas para no soportar el autoatendimiento, Donde vemos que el usuario puede gerenciar el profile, ¿tá? puede realizar link de accounts, puede mudar a password, Puede realizar recovery de, de conta, puede realizar gesta de consentimientos, en fin, todas esas, esas funcionalidades. ¿tá? Adicionalmente, vemos aquí algunas capturas de nuestro Developer Portal. ¿tá? Donde básicamente eh, vemos que es una. Quien goñeza el producto eh, en las versiones anteriores va a ver que es una. una una interfaz gráfica mucho más intuitiva, está mucho más moderna, ¿tá? y permite eh, realizar asoes como configuración de aplicaciones utilizando templates, ¿tá? Aquí vemos un ejemplo de que, por ejemplo, distintos tipos de aplicaciones que pueden ser configuradas, ¿tá? Tenemos opciones para aplicaciones single page application, para aplicaciones a medida, para aplicaciones mobile, está. Y aquí vemos cómo eh, nos ha solucionado también ayuda en la configuración de Identity Providers. ¿tá? Identity Providers de tipo de OpenID Connect, de tipo de Social Identity Providers, como puede ser Google, Facebook y demás. ¿Tá? Além de eso, dentro de este Developer Portal, es posible hacer todas las funciones de gestao propias de ha de, de de Identity Management que es toda el estado de usuarios, toda el estado de accesos, todo el estado de grupos, de perfil, de permisores, políticas de seña y demás. ¿tá? Otra de las grandes mayorías que hemos incluido en esta nueva versión es la posibilidad de autologin, a após autorregistro y password recovery o, o recuperación de señas. ¿tá? En eh, las versiones anteriores de producto, toda vez que, eu eh, que un usuario realizaba el proceso de, de autorregistro o tentaba recuperar la señal, él eh, tenía que validar eh, eh, a operación a través de un email que recibía y e al clicar en ese email para validar esa, esa operación era solicitado inserir nuevamente usuario y e señal. Con esta nueva mayoría, tá? que hemos incluido, que ustedes pueden ver en el GIF eh, cómo funcionaría el fluxo, tá? cómo funciona este fluxo, en no el momento que usuario procede a validar la eh, identidad de lo mismo en o email que le reciben eh, referente a operación, él le va a lograr automáticamente en la aplicación sin necesidad de introducir las eh, creencias. Entonces, en este, en este pequeño GIF que comento, voses pueden ver la experiencia de usuario cuando acciona ese email de verificación. Otro punto importante es SDKs. ¿tá? Otra mayoría que hemos, que hemos introducido es una mayor variedad de SDKs para autenticación y esta de identidades que ayuda a los desenvolvedores a desenvolver este tipo de, de actividades. ¿tá? De esta forma, eh, con estos SDKs, facilitamos e integración con WSO2 Identity Server. Y eliminamos la necesidad de crear de cero estas funciones. De esta forma, reducimos también el esfuerzo de ese movimiento. De, de ese movimiento. Vamos a tener SDKs para, para casi todo lenguaje de programación: React, eh, Angular, cualquier lenguaje de programación, la gran mayoría de los principales lenguajes de programación, va a tener o correspondiente en una nueva presentación. ¿tá? Entre listas mayorías también tenemos la posibilidad de hacer login utilizando como nombre de usuario o atributo que el usuario escolla. O, eh, que, o que queremos decir con login con múltiples atributos? ¿tá? Por ejemplo, podemos tener que un usuario puede utilizar como username o email para algunas aplicaciones y o número de teléfono para otras aplicaciones. ¿tá? Es decir, eliminamos la necesidad de tener un username único para hacer login en todas esas aplicaciones. ¿tá? Otra de las mayorías es el soporte para OAuth 2.0 Device Flow, ¿tá? que es una extensión de a OAuth ¿tá? que posibilita a dispositivos como Smart TV o IoT devices que no disponen de un browser o que tienen limitada capacidad de para inserir informaciones, ser capaces de obtener autorización de usuario para poder accesar a recursos protegidos, Otra eh, otra de las mayorías que hemos introducido, ¿tá? conforme conversábamos antes, es la posibilidad de, y o soporte para passwordless authentication o autenticación sin Nos ha solucionado, va a soportar este tipo de autenticación usando FIDO2, que es un protocolo de para autenticación sin y que é a prueba de phishing. ¿tá? y también soportamos PowerLay authentication a través de magic League authenticator a través de email está magic Lean es una forma relativamente nueva de, de realizar autenticación cuando un usuario va a poder autenticarse con un simple clic en un eh, one time user o, o link o un link de único uso que ha enviado a su cuenta de email donde le va a utilizar ese link en lugar de usarse un nombre de usuario y señal, ¿tá? Adicionalmente, con el proyecto de facilitar a IntegraSao y a, a, a los desenvolvedores, todos esos servicios de atendimiento y administración que son ofrecidos por WS o 2 Identity Server, van a estar ahora disponibles también como API REST, ¿está? Entonces, va a poder ser consumidos por otros sistemas, ¿tá? Otra de las mayorías que hemos introducido eh, dentro de la de datos ha integrado con Haskell Vault, que es un mecanismo bien popular para almacenar, proteger y gerenciar cuantas señas como, como, socrates, como secrets, de tal forma que en nuestra última versión va a soportar la capacidad de utilizar eh, Haskell Vault como cofre de señas y secrets para proteger en informaciones como puede ser señales de banco de datos, señales de keystores y demás, ¿tá? Y por último, está Dentro de la funcionalidad de auténticas adaptativas o adaptive authentication que te hemos mencionado con, con anterioridad, Y eh, que es uno de los principales recursos que nos ha solucionado, hemos incluido una importante mayoría que ha integrado con typing de DNA ¿tá? typing DNA es un fabricante de soluciones para, para biometrics con, comportamental, ¿tá? que es pionero en entrega de este tipo de tecnologías a través de APIs, ¿tá? Entonces, con la integración de... Eh, con eh, Typing DNA dentro de WSO2 Identity Server podemos conse eh, conseguir y construir fluxos de auténtica adaptativa que ayude a todos decisiones decisores con base a en riesgo, ¿tá? En base a eh, análisis de, de biometría comportamental de, de usuario que puede ayudar a reducir fraude y a mejorar la una asegura, una aseguranza de soluciones. Okay. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo que es la transformación digital con CIAM. ¿tá? Para eso vamos a utilizar eh, como modelo de referencia este modelo de maturidad de CIAM. ¿tá? para entender que una organización puede estar eh, en una de esas etapas dentro del proceso de transformación digital. Eh, en la etapa de no existente, ¿tá? tenemos a las organizaciones, a esas empresas que no utilizan ni una sola usada de, de identity and asset management. Eh, por ejemplo, dentro de esta categoría tenemos pequeñas empresas como restaurantes, como pequeños negocios que publican eh, datos de contacto a través de Instagram, ¿tá? de esta forma, eh, si queremos contratar esos servicios a través de esa página Instagram, como no existe una solución de CIAM, de IAM, disculpen, toda vez que yo tengo que, que realizar, que voy realizar una compra, voy a tener que incluirme los datos de contacto y el derecho. Esto es donde se encuentra a mayorías pequeñas y, y, y algunas medias empresas. ¿tá? Eh, como segundo caso, ¿tá? la siguiente etapa, tenemos manage Identity o, o identidades gerenciadas, ¿tá? que es donde se encuentran la gran mayoría de da, las empresas actualmente, ¿tá? que son medias y grandes empresas ¿tá? que comienzan a incorporar sistemas de estado de, de, de acceso a identidad en lo que o sistema de aplicaciones. Eh, normalmente, lo que hacen es eh, en el website de la empresa. Disponibiliza un formulario para registrar y para realizar un onboarding de esos usuarios y normalmente también disponibiliza un house para autenticar esos usuarios registrados. ¿tá? Dentro de, de, este, de esta etapa de, de modelo de maturidad, las empresas pueden decidir integrar con social media IDPs o proveedores de, de identidades social media, como puede ser Facebook o, o Google. Pueden Querer fornecer algún tipo de multifactor authentication, pueden precisar de capacidades de analytics. Eh, o, o que es importante es que en, este, en esta etapa de maturidad, ¿eh? este tipo de empresas, ainda no tengan ni un sistema de CRM o ni un sistema que gerencie las preferencias de cliente. ¿tá? Esto nos lleva, nos lleva a la siguiente fase, que es la fase de, en silos o siloed, que es donde. Eh, Comienza a implementarse lo que es una plataforma de CRM, de e-commerce, de marketing ¿tá? para poder clasificar de una mejor forma a los clientes y para ayudar en el crecimiento de la receta, más que funcionan de una forma isolada. Eh, nos ha solucionado de IAM, que teníamos en la etapa anterior, continúa eh, instalada, más no está ainda integrada con, con, con estos nuevos sistemas de gesta de clientes. ¿tá? Donde de esta forma estos sistemas van a actuar en silos sin inconexar entre ellos. La siguiente etapa, que es Connected, ¿tá? es cuando comenzamos a integrar estas plataformas de CRM, marketing y, y gerenciamiento de co contenido con nuestro sistema de estado de acceso a identidades. ¿está? Por, por lo tanto, es importante que nuestro sistema de estado de acceso a identidades sea capaz de soportar las integraciones con estos otros sistemas. ¿tá? o resultado final de, este, de esta conexión de sistemas es tener una versión de 360 grados del cliente. Tá? O que va a ayudar a la empresa a generar relatorios y e a tomar decisiones utilizando estas informaciones y e poder, forma, de esta forma, generar nuevas fuentes de ingresos. Y e por último, la última, última etapa que es optimizada, es una visión más futurística de todas esas ideas de futuro de, de CIAM. ¿tá? Eh, acceso a mi canal, das para para el cuerpo ejecutivo en tiempo real, etc. Actualmente, pocas empresas tienen esta, eh, alcanzado esta fase. ¿tá? Eh, probablemente el mejor ejemplo sea Amazon, eh, que es quien más, más se aproxima a, a esta visa optimizada. ¿tá? Pum. Por último, vamos a ver eh, un caso de estudio de uno de nuestros clientes, ¿tá? que es un caso de estudio bien simple, ¿tá? donde eh, implementamos un asol usado 2 Identity Server dentro de un cliente dedicado a soluciones de espacio de gestión de investimentos. ¿tá? Es una empresa que fornece una asol de software de gestión de investimentos para consultores o investidores. ¿tá? Y estos investimentos pueden ser gerenciados por los propios investidores o pueden ser inclusive gerenciados por terceros. Entonces, lo primero que vamos a ver es a Solusal que tenían configurada inicialmente. ¿tá? Él es inicialmente tenía un, un portal ¿tá? para gestar de investimentos construido en Riyadh que permitía eh, tratar con los diferentes tipos de clientes, ya sean consultores o sean inversores. Cuando un usuario lograba a no salir la empresa eran redireccionados a un servicio legado donde podían realizar auténtica y donde era llenado un token JWT. Este token JWT he usado para aplicación real para poder accesar APIs externas que son responsables por eh, el fornecimiento de servicios relacionados con la gestión de investimentos. ¿tá? Este servicio legacy no utiliza ni un estándar abierto, ¿tá? y utilizan a un banco de datos propietario de mismo, ¿tá? Entonces, vamos a ver un poco lo que quieren conseguir, ¿tá? Primero, que les querían? Ellos comenzaron a recibir demanda de dos clientes eh, solicitando poder utilizar aplicativos mobile o acceso a través de mobile en aplicaciones, aplicación. Lo que llevó a ellos a la necesidad de comenzar a construir aplicativos mobile, ¿está? Más, eh, comenzaron a tener determinadas casuísticas, ¿está? como la necesidad de poder hacer single sign-on entre un aplicativo mobile y un aplicativo web no propio para ello de usuario. ¿tá? Con la solución interna que les tenían, la implementación de single sign-on era bien complicado. ¿tá? Era un desafío bien complicado. ¿tá? Otro de los objetivos era comenzar a, a ofrecer auténticas out passwordless o auténticas out sin señas o devices que permitían este tipo de auténticas out. Nuevamente, con la implementación interna que les tenían, era muy complicado. ¿tá? Entonces, y el último, el último punto, viendo que eran una empresa de un mercado financiero, era la posibilidad de implementar un step-up authentication, ¿tá? o la posibilidad de solicitar seña, eh, un OTP al usuario y para operadores de alto riesgo como, eh, como transacciones financieras. ¿tá? Entonces, en este caso, eles, eh, llegaron a conclusión que el esfuerzo de implementar sería excesivamente alto en la solución de interna que les tenía. Entonces, lo que hicieron es eh, estudiar la posibilidad de implementar Tableau so 2 Identity Server, ya que, conforme conversamos, nos ha usado permitiría atender todos estos requerimientos. Para eso, lo primero que hicieron fue realizar una POC por ellos mismos de Identity Server, ¿tá? para validar si era posible sustituir el sistema de auténticas a interno pero ws 2 Identity Server. ¿tá? Una vez que le validaron esa posibilidad, ahí validaron que a construirse de todos esos nuevos requerimientos era muy rápida y e casi inmediata. ¿tá? Entonces, eh, es como pasaron a, a implementar la solución. ¿tá? Esto es muy importante ¿tá? porque en lugar de eh, perder tiempo y esfuerzo eh, realizando pesquisas de mercado, realizando construcción de componentes, les confiaron en un fabricante como WSO2 que ya tiene un equipo dedicado a seguir esas últimas tendencias y ya tenemos un equipo de, de pesquisa de desarrollo que es responsable por trabajar en incorporar todas esas nuevas tendencias en la plataforma. ¿tá? Un último punto muy importante con lo que ya ya vamos a terminar es la escalabilidad. Ellos comenzaron con una solución que estaba pensada en atender eh, 200.000 clientes, más precisaban llegar a un millón de clientes en los próximos cinco años. La solución de AWS 2 Identity Server es una solución que permite cuanto escalabilidad de horizontal como vertical, ¿tá? con lo cual ellos conseguían, no momento que fuese necesario, escalar hasta el y atender ese, ese alto número de usuarios esperado no futuro. Ok, eh, perfecto. Paso que con esto podemos encerrar ¿tá? y dar un aviso general con Da Solus eh, Estaremos a disposición na, nos canais canales para, para poder conversar y poder resolver cualquier duda sobre Da Solus Auto. Muchas gracias a todos y un buen día.